un camino paralelo, que salga todos los trofeos que no va a poseer fe. Quiero tirar del freno, para mandar al cuerno todo lo que veo a mi alrededor, no necesito nada de eso, pero me aferro como si me hiciera estar mejor, ya lo creo, soy un loco cósmico, vivo Contemplando la película y no me gusta el guión si la escribo puede quedar lógico, pero lo que muchos quieren, no lo quiero yo, yo lo que quiero es salir de mi terreno y que se junten los caminos paralelos, que sean las baratas todos los trofeos. Que sea feo lo guapo y el que no gane vale, que elija Y quiero, quiero salir de mi terreno Y que se junten los caminos paralelos Que se ratas baratas a todos los tropeos Que sea feo lo guapo y el que no gane vale, que elija primero Lo que me digan siempre que no Para encontrar otro camino que me lleve al cielo Y si me ponen en la boca, su veneno, pues lo comparto con ellos pa' que no tengan celos y si trabajo es para sacar pecho, porque soy una rata y me gusta el queso, pero con alas así si sí, eso, salgo volando de la jaula para no estar preso, Yo lo que quiero es salir Quiero salir de mi terreno Y que se junten los caminos paralelos Que ya la tabla a todos los trofeos Que sea feo lo guapo y el que no vale que el primero Quiero, quiero salir Caminos paralelos que se arrastaban a todos los trofeos, que sea feo lo apoyo el que no gane que primero.